¿Qué pasa chavales? Bienvenidos un día más al canal, bienvenidos a Zed. Chicos, vamos a continuar por la zona industrial Como veis ahí están ya todas, todas esas zonas desbloqueadas Solo faltaría echarnos una misión para desbloquear la número 15, ¿vale? La zona, la zona industrial número 5 Y nada, vamos a ir a ello, vamos a ir abriendo esta cajita que tenemos de momento por aquí vamos a mejorar armas mirar la cantidad de dinero por favor que tengo la cantidad de billetes vamos a comprar nuevas armas vamos a mejorar nuevas armas y vamos a hacer muchas nuevas cosas así que dejar un like chicos aquí está un like por aquí bueno bueno bueno bueno buena la mejora buena mejora a ver a ver a ver las armas uh -huh. Desbloquea primero el arma anterior. Pues bueno, no la... He... Ah, vale, vale, vale, vale. Bueno, pues me voy a gastar todo lo que tengo en comprar armas. La verdad que me da para muchas. Sacar 3. fusil. Bullpop. Ahí está. Y ya me quedo sin dinero. A ver, ¿qué me aconsejéis? Bueno, vamos a... Me voy a equipar. Supongo que esta escopeta será mejor que la otra que tengo y y está acar 3 por la ametralladora que teníamos y bueno, vamos a mejorar, espero que me dé, espero que me dé, no me va a dar seguro con todo el dinero que tengo o oh, no, a ver. A ver, a ver, a ver, al máximo, eh, chicos. Ahora compararemos la anterior que tenía con la que me he pasado estos anteriores niveles, ahí está. A ver. A ver. Ahí. Una buena chetada. <risa> Tengo una bicha y un bicho por aquí. Vale, eh, eh, eh. Mejorada. A ver, la escopeta. Al máximo. Ahora comparamos, chicos, y lo vemos, eh. La diferencia entre unas y otras. Uf, uf, uf, uf. Pues no me da, eh. A ver, a ver, a ver. Por aquí. No me da para. Jolines. Qué lástima. Que no me dé para mejorarla Bueno, la vamos a comparar igualmente A ver, a ver, a ver Por ejemplo, esta tiene la escopeta corredera eh, eh, eh. Tiene, tiene 65 de daño, 80 de velocidad A ver la otra ¿Tiene más? ¿Cómo puede tener más? Con todo el dinero que me he gastado A ver la precisión Sí, habrá que mejorarla, macho. Se ve que cuando le, le pones la estrellita se cheta, eh. A ver, por ejemplo, esta tiene 151 de daño. Y la que está utilizando, caro tiene la mitad. Es que es normal. Me cago en 10. Joder, voy a tener que jugar. Voy a tener que jugar, jugar, jugar. Es que, oh, ¡Qué rabia! yo estaba hablando de que me sobraba el dinero. A ver, subir de nivel, claro, lo sube de nivel Joder. Imagino yo que, que se chetará, vamos Porque otra no queda Otra no queda Ah, qué lástima Pues Me dan ganas de utilizar La otra, macho Esta Voy a utilizar la otra porque Casi vemos nuevas armas Pero. Qué, qué lástima. Bueno, vamos a echarnos unas 4 o 5 partidas. Vale, vamos aquí. Aquí, aquí, aquí. Venga, vamos aquí a la zona industrial número 2. Ahora veréis nuevos personajes y tal. A hacer el móvil. Aquí está la nueva escopeta. A ver. Bueno, pues recargar, recarga mucho más rápido. Pero daño... Esto con la otra escopeta ya lo hubiese vamos barrido. Pues, creo, sí que de pues, pues se presenta fea la cosa, ¿no? ¿eh? Chicos. Se presenta fea porque aquí los mendas lerendas no se mueven. Uh, uh, uh, uh, uh, uh. Bueno, bueno, bueno, A ver si se acercan un poquito más. Jodidos. Y, pues, ya acabo a empezar y me estoy quedando sin balitas Y las que fallo ¿Ya? Pero bueno, pero bueno Pero bueno Me está gustando, no me está gustando nada no, y uno bueno, que pone gachondo es como recarga La vida, eh que gusto, por Dios ¿O más? ¿O más? ¿O No hay más No hay más ¿Por que no mueres? ¿Por qué no mueres? Ahí Quédate ahí en delante Dos Oh, dos Dos de una Dos de una ¿De Bueno, nos cargamos al gordo Que ni tan mal, eh Me quedan dos Vamos a aprovecharlo bien, eh Uno, bueno, bueno la Dios Dios Dios, esto es calidad, eh, chicos. Esto es... Uf, con la otra ha tardado un montón. Bueno, bueno, bueno, bueno, bueno. esto es otra cosa. ¿eh? Esto es otra cosa. Se nota que se van hundiendo las balas en el pechame, ¿no? ¿eh? Bueno, bueno, sí. Uf, uf. uf, que caen redondos. Caen redondos. Bueno, y esto que pintaba un poco crudo. A ver, me hago así. ¿Qué? Tom. No me falta ni idea en la cabeza. fuerte, eh. ¡Pum! Ha estado muy bien. Vamos con el siguiente... Con la siguiente zona industrial. Que va a ser esta número 3. Una lástima no tener suficientes... Pues, no va a dar en el vídeo. Ya mejoraremos esta escopeta corredera. Bueno, ¿Y esto qué es? Mm, fusil, fusil, fusil. Podremos probarlo. Aquí tenemos un fusil de cerrojo. Sas, acción de palanca, carabina 7. La 17, perdón. La A17. Muy bien, muy bien, muy bien. Y nada, nosotros vamos a seguir con nuestra escopeta corredera del Fortnite. Allí Y no se muere. No se muere, me está tocando las pelotillas. Asombrada. Yo creo que voy a utilizar este arma para todo, chicos. No tan mal. Bueno, ya, verdad que... A ver, a ver. Vamos a esperar que se acerque un poquito y lo... ¡Pa! Ahí está. <coughs> Recarga, hombre. Se me olvidó recargar. Muerto. Muerto. Muertos. Eso, Otra no solo. Dos críticos seguidos al gordo y, y lo, lo dejamos patidifuso. Pues no está mal, eh, chicos. Cuando, cuando nos jodemos esta escopeta, que más daño, va a ser letal. también están cayendo redondos. Redondos caen el celular. No era el que estaba apuntando, pero me vale. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Hombre, no, no te escapas. Vale, nos quedamos ya sin balitas. Espero que salga nada más o menos. Guardado, pues? fusilado. Muy bien. Ahí está. Ahí está. Muchas capas, muchas no, te escapas, no te Ay, Esa es una pesadilla, ¿eh? Se mueve, se mueve un montón, ¿eh, chicos? Ahí está. Escapas, gordo. Con el sí siguen apareciendo, dejar de aparecer si pues, no estoy que yo ahora mismo para, para gastar muchas balas eh? Eh, eh, eh. recarga me van a entrar, me cago en 10 yo si bueno? se me ha alguno, que no no vale. tengo el 100% pues, ya fuera ahí está Listo Venga va Continuamos Faltaría una misión más Para abrir una cajita Ojo al dinero Que tenemos Que luego luego nos da A ver qué me piden Para subir de nivel Uff Es que falta mucho Si tuviéramos suerte Luego luego La sacaríamos incluso En las cajas Pero yo creo que no ¿eh? No, que va Si es que todavía me queda dinero Venga vamos con la Zona industrial Número 4 Que completemos la misión que falta y nos vamos a jugar a la nueva zona que no he visto bueno, no están apareciendo nuevos zombies tienen que aparecer aquí sobre todo hay uno así de color, os de color oscuro sobre todo. ahora os indico cuál es es que desde lejos es que no, no va, mira ese es el que digo que no es es un poco pesado ¿eh? En el sentido de que le tienes que pegar bastantes balas. Pero. La, me está encantando, eh. A ver. Muy Muere gordo. ¡Muere! Muere no, muere, A ver, a ver, a ver. Casi tenemos más visión. Ahí está. El muerto. Ahora cuando se acerquen mucho os hago la escopeta, chicos Que revienta o okay. que okay. Dejadme abajo en los comentarios qué armas os gustan más, chicos Porque me imagino que muchos de vosotros Estaréis jugando Incluso os lo habréis pasado ya Perdón por tardar tanto en subir el vídeo Pero es que Entre el trabajo Y cosas que tengo que hacer También es un poco Que tenéis que echar bastantes partidas A este juego Ahí está Hombre, bastante 5 niveles Tela, eh, chicos si Hay que jugar Ahí está. Ahí está. Ah. Bueno Bueno Bueno, ¿alguien más? Bueno, ¿Sacamos ya la escopeta o qué? ¿Qué decís? Joder, pues ¿Por ¿no? qué no mueres, macho? Hasta aquí lo que muereis todos de un solo tipo Tú que tienes prisa también. Y tú, loca del coño, también. Fuera. Mira, el nuevo. El nuevo se resiste, ¿eh? Ahí está. Ahí está. Crítico a esta mierda de zombie. No se muere. Recarga, recarga. A ver, ahí está. No, no se me este. ¿Cuántas balas? Vale. Le sobra, eh, chicos. Vamos, muy bien, vamos. Este, vale. Claro que sí, toma ya. Misión completada. Mira, va. Ahí está, progreso completado. Vamos a continuar. Ahí, ahí. Ahora, ahora abrimos. La caja que supongo me la dará. Desbloqueamos ahora. Aquí está. Aquí está la cajita. ¡Oh! Pues me han dado bastante, chicos. Me han dado bastante. Nos vamos a quedar muy cerquita de poder. Subir de nivel. Una lástima, la verdad. En el próximo vídeo veremos cómo sube de nivel. Y nada, ya.. Nos vamos a echar aquí en la zona industrial número 5. Eh, eh, eh, para verlo ya el siguiente vídeo en el club de golf A ver qué tal Aquí está Nos atrago un golf Golfista zombie Seguramente Ya <risa> va Uf, que limpia está la carretera Por Dios Y qué poco vamos a tardar Ahí está eh, ensuciada De carne muerta si sí, le damos, claro. Mira este. Este también es nuevo, ¿verdad? Era uno de los que falta. ¿Me quedan en 10? Otro gordo que no se muere. Se quedan las balas en la panza. Barrio... ¡Muere! ¡No se muere! Madre mía, está cheto. El Mario Brothers, sí. La velocidad balas, que pero no te mueres? ¿Por qué no te mueres? ¿Qué ¡Me, me cago! en, la... en, la... en la... es qué de no me qué me cago? qué me cago? en no me cago? me cago? ¡Mierda, tío! Ahí me lo doy. Qué asco me está dando el gordo ese. ¡Me ¡Gracias! ¡Muchas gracias! Uf, pues menos mal que ha sido fácil, ¿eh? Que si no, apague y vámonos. Por Dios. Dios, qué asco me ha dado el Mario Bros. ese gordo. Sí, sí, lo que tú me des. A ver, por aquí, que me dan experiencia. Y San se acabó. Ya, próximo vídeo, chicos. Lo haremos en, la, en, en los campos estos de golf. Venga, dejad un like, suscribiros si no lo estáis. Si no queréis perderos todo el progreso hasta llegar al último nivel. Hasta el gueto. Que ahí ya me van a salir zombies con metrallete y todo. Y nada, chicos, que nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.